Ah, bueno. bueno, amado, concluimos este primer bloque de WhatsApp. Bien, vámonos entonces, señores, en este momento a recibir a nuestro invitado del día de hoy. Se trata de Michelle Frías, secretario de la Junta Municipal Electoral, con quien vamos a conversar acerca de cómo es el proceso de la votación. Una entrevista un tanto educativa para que la gente sepa de qué manera se va a votar. Así es que vamos a, vamos a conectar inmediatamente con... Eh, Michelle vía Skype, ella está con nosotros. Adelante, buenos días, Michelle. Muy buenos días, amado. De Mar, de Jan, Francis, todos los demás que integran ese importante programa. Muchas gracias. ¿Cómo anda, ¿Cómo anda el proceso? ¿Cómo está todo? Todo marcha de manera organizada, amado. Eh, estamos en la logística de de ya completar en el día de hoy, como establece la ley, la entrega del material al presidente y secretario para ya luego que ellos puedan darle apertura a los colegios electorales el próximo 5 de julio. Bien, Carolina. Eh, eh, Michel, ¿Cómo tú estás? ah estás? ¿Todo bien? bien, mira, Michelle, eh, buenos días. Una preguntita que nos hace una amiga televidente. Eh, muchas personas quieren usar sus guantes para ir a votar. ¿Se va a marcar el dedo o esto se quitó, está dentro del protocolo que no se no se usará ya? No, la tintín de leve se va a utilizar. Okay. La tintín de leve tenemos que entintar el dedo al elector. Esa parte todavía está establecido para luego que ejerce el derecho al voto debemos entintar el dedo. Es importante esa tinta no se le hizo estudio y no, no transmite el virus realmente. Qué bien. Aclarado. Francis, fíjate Michelle, he encontrado los la lista de traslados que se han realizado en los distintos recintos a nivel nacional y habla de okay. una, de un traslado administrativo. Me llama poderosamente la atención a qué se debe que si van a tra trasladar un recinto del barrio Manhattan, que dice aquí, dice Alto Manhattan, Escuela Básica Vista el Valle de Alto Manhattan, se va a trasladar a la Escuela Básica Gregorio Luperón en la ciudad. Esa Gregorio Luperón es aquí, cerca del play, perdón. No, no, no, eh, Francis, la Escuela Gregorio Luperón es la que está en vista del valle. ¿Y por qué dice escuela, ciudad? No, no, es el sector Gregorio Luperón. La escuela Gregorio Luperón eso es vista del Valle. Es importante, Francia, aclararle eso a los televidentes. En el caso de, de la escuela de Manhattan, la Farre Romero, hay escuelas que se crearon colegios con el objetivo de descongestionar recinto. Pero esos colegios electorales no llegaron a un máximo de 100 electores. Esa escuela de Manhattan, ¿no? o sea, el colegio que está ahí, como mucho tiene 10 o 15 electores y hay que fusionarlo con un recinto cercano. Y en es ese caso eso. se fusionó con la escuela Gregorio Luperón ahí en Vista del Valle. O sea, ya en el pasado proceso de marzo, votaron las personas que estaban en esos colegios, votaron en la escuela Gregorio Luperón. Es decir, que estamos hablando de un mínimo, de, de, una, de un grupo de personas de 10 aproximadamente no tengo las cifras pero la última cifra que manejé estaba aproximadamente en ese en ese dato bien gracias bien eh, Michelle cómo está ya la parte de la seguridad para eh, la protección de las elecciones me refiero a lo que es eh, tanto el, el, el manejo de las valijas y lo que va a ser el proceso. Es posible que hayan eh, muchas impugnaciones eh, en esta ocasión. Recuerda que vamos a, a votar nueva vez con boleta. y ¿Cómo están todos estos ¿Estamos eh, eh, listos para ver todas estas situaciones? Sí, ya el, tuvimos una reunión con el encargado de la Policía Militar Electoral en esta zona, que es el general Nevi Pérez Sánchez y ya ellos están haciendo la logística del personal que va a estar en cada uno de los colegios electorales para mantener la seguridad y sobre todo también colaborar con el distanciamiento que vamos a exigir en cada uno de los recintos electorales. Bien, muy bien. Michelle, eh, ¿cómo es el procedimiento para votar cuando el elector llegue al recinto ¿qué va a ver, qué va a recibir, qué le va a entregar el presidente de la mesa o quien sea que el encargado de entregar las boletas? Correcto. Es importante, Amado, Ajá. que expliquemos desde el inicio. del, o sea, Cuando el elector se presente al recinto, lo primero va a haber eh, el facilitador auxiliar, la persona que va a estar ahí en la puerta del recinto organizándolo por fila. Vamos a decir por colegio. Vamos a poner el recinto más crítico que tenemos aquí, es el, el, la escuela Eugenio Cruz Albanza. Tenemos 14 colegios electorales ahí. Entonces, ahí vamos a organizar la persona en la afuera y lo vamos a ir pasando de acuerdo a la capacidad de recinto. Cuando el elector llegue, el segundo vocal, que le haga pasar, se le va a desinfectar la cédula con una toallita húmeda el marcador y se le va el presidente le va a entregar las tres boletas. La boleta P, la boleta S y la boleta D. Entonces ya el elector procede al marcado y luego a depositar la boleta en cada una de la urna destinada para la misma. Bien, entonces en cada boleta el elector marcará una sola vez en cada boleta. Correcto, en cada boleta el elector va a marcar el recuadro de, del partido de su preferencia en un solo recuadro. Perfecto. Bueno. Eh, y es, es, es bueno aclarar, Amado. Ajá. En el caso de los diputados, el elector va a elegir el recuadro de la cara del diputado, del diputado de su preferencia. Perfecto. En el caso pero de un, la boleta de... Pero uno solo, Michelle, ¿verdad? Correcto. Uno okay. solo. En el caso de la boleta de... Ustedes saben, como tenemos una sola circunscripción, vamos a tener cinco diputados por partido. Entonces, el elector elige el diputado de su preferencia, un solo diputado. Bien. Gracias, Michelle. Eh... Michelle, ¿alguna orientación final a los votantes? ¿Un mensaje que decir? ¿Motivación el, al voto? ¿Protocolo? Tiene una ah, perdón. Sí, sí Michelle. Claro, eso de lo dejé. Uh -huh, uh -huh. Michelle, mira. Dígame. Con respecto a los horarios, ¿se deberá estar votando a qué hora y cuándo cierra? ¿Y si es estricto esta vez? Correcto, Francis. El, eh, por la, la Junta, emitió la resolución 43, en la cual establece el horario de votación de los colegios electorales, lo cual está de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y establece que si llegada a las 5 de la tarde, permanece persona en fila, se va a recoger la, la cédula de esa persona que están en la fila y van a poder votar hasta las 5:30, lo que puedan votar hasta las 5:30. Entonces sí, es decir, no es, caso, vaya, Michelle, escúchame, no es que va a llegar no es que va a llegar una gente a las 5:10 y 10 y le van a entrar también. No, no, es no, que no. debe estar a las 5 al momento de que se recoge la cédula. Pero si llegaba a las 5 y 30 y solamente pudieron votar 10, solamente van a votar esos 10. Ah, Cerró perfecto. definitivamente a las 5 y 30 si hubiese persona en fila. Ya, perfecto. Carolina. Eh, no, te decía Michelle, eh, un mensaje final de orientación, de motivación a, a los votantes, el protocolo, el cuidado, el distanciamiento, en ese sentido, como representante de la Junta. Bueno, como nosotros... Le hemos estado avisando a la población, tenemos un protocolo sanitario que cumplir, pero la población tiene también, debemos de protegernos y acudir a los colegios electorales con su mascarilla y el distanciamiento, evitar las aglomeraciones frente a los recintos de votación. Los facilitadores auxiliares van a estar haciendo un trabajo señalizando con cinta para que esta persona mantengan la distancia en cada uno de los centros de votación entonces le soltamos a la población que acuda a los centros de votación en el cual está en su cédula para que así emita el derecho al voto en el transcurso de, del día si lo puede hacer de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde con la protección del lugar bien, pues gracias Michelle, te agradecemos infinitamente la gentileza de estar con nosotros en el día de hoy dando estas informaciones. Y, y antes de que te concluya, escúchame amado, eh, que aclare verdad, Michelle, que en este caso eh, Muchos partidos políticos han estado jugando con esta información de que el que vota por un diputado tiene necesariamente que votar por el senador de ese mismo partido. Eh, hay gente que ha preguntado eso, incluso jóvenes que supone que deberían estar informados. Y, y verdad, que aclare esta situación lo del voto preferencial eh, en el, en el, en el rango congresional. Es importante, y, y para hacer la aclaración, tenemos tres niveles de votación: tenemos el nivel P, que es el nivel presidencial, el nivel S, que es el senatorial, y el nivel D, que es el de diputado. En ninguno de los niveles tiene ninguna. Eh, vamos a decir enlaces son niveles independientes Independiente. exacto cuando usted vote por un senador votó por ese senador en el nivel de usted va a votar por un diputado que no tiene que ver con el con con esa relación de senador diputado eso quedó afuera eso quedó de... atrás ya eso no existe no hay exacto o sea no que hay si, usted, si usted quiere votar por, el, por un diputado de un partido puede votar por el senador de otro partido y puede votar por el presidente de otro partido así claro así mismo es son boletas totalmente independientes correcto bueno gracias Michelle muchas gracias por eh, tu participación acá en nuestro programa siempre a tu orden sí, porque han, han engañado muchísima gente así es que era sí, Michelle a... Frías el secretario de la Junta muchísima Municipal Electoral engañando con quien conversábamos acerca del montaje del proceso que se avecina para el domingo día 5 y sobre todo el tema de cómo votar el día de las elecciones.